de Coproducciones Producciones. Y yeah. sí. 2022. Mucho tiempo trabajando, el olvido ha conseguido distanciar de nuevo a los amigos Casi nos han vencido, cambiemos de camino, organicemos nuestro propio destino Si no, la clase política solo tiene miedo, como cualquier vecino El sistema capital no es justo y digno, las grandes empresas marcan el sentido Acaparar dinero y poder, ese es su objetivo, por eso vivo Mientras construyo, solo aprendo en colectivo, solo pago en efectivo, cambio de estrategia por miles de motivos, mi hijo es uno de tantos niños Se os ha ido de las manos, no voy a luchar no. contra mi hermanos, con la iglesia habéis topado hasta aquí hemos llegado la infancia no se toca estáis armando broncas puros intereses económicos no hay otra, entre unos y otros el miedo se desboca hay muchas maneras de resolver el problema pues si sí, hay otra, tal vez si se atiende a la raíz que lo provoca, y no pensando igual que lo que te trajo la derrota mierda capital que te trastorna y seguimos bajo su corona atado y bien atado en la poltrona auténticos parásitos que nos Condicionan, son los que sobran, te quieren atentos a la zanahoria Y si sigues andando, sigue funcionando la gloria Exceso de información, estropeó nuestra memoria No quiero llorar, pero tampoco querer romperte la boca La vida es bella, pero es importante saber dónde te coloca Uno con amor, siempre la trota La paciencia de romperse la roca Que arda troya, que a mí no me importa El fuego lo llevo por dentro, esto nadie lo soporta Estamos todos locos y eso se nota que no se rompa no no hablo en broma sube a mi bomba vamos a levantar la lona por si sí son la mola y no como una pistola consejo del José L que no pasa de moda aunque para defender la tierra ya sea otra cosa mariposas en el estómago como ver a carrero volando a Duruti hablando mi mundo ya ha explotado Sigo el camino para llegar al otro lado No se ve bien lo que hay, y estoy asustado Pero el corazón marca el ritmo y no quiero pararlo Siento el amor y el miedo luchando por el mismo espacio Pero tengo, tengo mi objetivo bien claro Que cada día me hace luchar para alcanzarlo Yo me río de tu lambo, pobre desgraciado Camino equivocado, estamos en el laberinto atrapados Mucho tiempo trabajando, nos mantienen ocupados No se me acaban los pasos, ya jugábamos en el barro Oh, oh. Ya jugábamos en el barro, barro. Yeah, yeah.